wow, sac de M Quise encontrarte y vos escaparte Estaba a punto de ir a preguntarte Qué es lo que somos pero veo que es tarde en otro y en otra parte Y luego me llama, que yo le parta Su gato no atendió Nos sacamos las cana da vuelta la cara Tú lo pago, yo Intel fin que pagó Los platos rotos y la habitación Ella va y viene, va sin preguntar Dice hola, ni cómo estás Tene cuidado, flaco, que ahí va un solo beso Exacto. Te fuiste girl No sé qué hacía me estoy arruinando Te vas y vuelves, aquí estás jugando El que se enamora primero pierde Y por ahora estás ganando Me hice la amor y contigo, ey Termina siendo el villano de La película que yo creé Una mentira que todos creen Pienso tranquilo digo ya fue Hago la mía y voté. Para qué develarme otra vez? Mírame la cara, punta dispara, total no duele, no. que la cana, conmigo y el pana, el mano te perro, no. Tú me enseñaste a anomalar a cualquiera, dijo tu griso, eso no cambia que me duela. Ella va y viene, va sin preguntar. No dice hola ni cómo está con que ahí va De un solo beso te cuento No